Nosotros le estábamos hablando eh, al, al inicio del programa, eh, el tema de, de Alexis Medina, que está muy ardente. Vámonos con la número cuatro, señor director, que tenemos preparado para cada uno de ustedes. Tenemos que eh, en el día de hoy, lunes, a las 12 de la medianoche, venció el plazo de los cuatro meses dado por el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional al Ministerio Público para que se presente cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros diez imputados en la operación Pulpo. Desde tempranas horas del día de ayer, medios de comunicación eh, permanecían eh, apostados en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde se presentaba la llegada del Ministerio Público, representado por el Procurador Adjunto Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso, para el depósito de la acusación formal contra la red de supuestamente desfalco al Estado con más de 5 mil millones de pesos desde el 2012 hasta el 2020. Sin embargo... A las 12 y 15 de la medianoche se marcharon del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva las dos últimas empleadas que quedaban esperando por la documentación. El Ministerio Público eh, dice que tiene derecho eh, a una prórroga ante el tribunal. Vamos a ver qué dice eh, en, los, en lo adelante, pero se pronunció el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Petcar, Wilson Camacho, dijo que este órgano se encuentra analizando las últimas informaciones obtenidas en torno al caso Antipulpo, que mantiene en prisión preventiva a un hermano del expresidente de la República, Danilo Medina. Eh, Camacho también dice que están analizando las informaciones que han llegado desde la Cámara de Cuentas que lo calificó como un proceso rutinario, por lo que todavía el PETCA tiene tiempo para presentar acusaciones formal contra Alexis Medina y los imputados de la operación Antipulpo. Bueno, yo esa parte eh, no la entiendo bien porque si la jueza del tercer juzgado hace ya, le dio una prórroga de cuatro meses que se vencían a las 12.30, eh, y ustedes escucharon bien la nota que todavía a las 12 y 15 de la noche las dos últimas empleadas del Palacio eh, de Justicia de Ciudad Nueva pues estaban en la espera de que el Ministerio Público pues depositara eh, los, la documentación de la querella formal contra Alexis Medina y los 10 imputados. Pasado esto, no se dio así. El Ministerio Público pues no se presentó y Wilson Camacho dice que todavía... Ellos están analizando las pruebas contra eh, Alexis Medina y los más imputados y que este organismo pues todavía tiene una prórroga. Vamos a verlo adelante, ¿cuál, es, cuál será esa prórroga. Si ellos solicitaron hace cuatro meses una prórroga y la jueza pues le dio cuatro meses. Entonces si en esos cuatro meses ellos no reunieron eh, las pruebas, entonces vamos a ver qué arroja esta, esta información. De manera personal entiendo que en, en el derecho se da este tipo de situación, que son tácticas dilatorias para ir dilatando los procesos judiciales y darle larga. Eh, ellos, los, tanto los abogados como el Ministerio Público, buscan este tipo de, de anomalidades para dilatar los procesos. Pero en justicia los procesos tienen tiempo. Ustedes vieron que era hasta las 12 de la medianoche, ahora no sé qué tiempo más pues tiene Wilson eh, Camacho para presentar las acusaciones. Vamos a ver de qué él se va a reacusar con respecto al tiempo vencido que tiene. Esto es algo, Videlquis y Luis y amigos televidentes, que esto está pique y se extiende, porque también podemos hacer un análisis más generalizado como, como la voz del pueblo. ¿Será Videlquis, Luis y amigos televidentes que quieren apaciguar este caso? Quieren que los que los plazos se venzan y como él está en medida de coerción, automáticamente los plazos se vencen y no se hace el, el requerimiento necesario, pues automáticamente él está detenido ilegal. Sí. O sea, él cumple con la con la medida de coerción que son 18 meses y ya automáticamente está detenido irregular, porque el, proces, el proceso se contaminó. Debe de quedar limpio. Y debe de quedar limpio. Los procesos jurídicos no se pueden contaminar. Yo entiendo de que eh, la, las autoridades que nos rigen ahora mismo ya tienen un compromiso con toda la ciudadanía dominicana. Lo que hemos estado esperando, Paola, si tú te fijas, dentro de todo el caso, dentro de todas las operaciones, dentro de tantos casos que hay, ya al pueblo en un sentido, no le interesa la cárcel de, que, que, o, o la condena que estos puedan recibir. El pueblo lo que desea es que, los que se, lo que se presume que se han robado, que nos han quitado, es que se devuelva, aunque sea una parte de eso. Eso es lo que yo entiendo y he escuchado muchas personas, que es por lo que más eh, nosotros los ciudadanos abogamos, para que esa persona, que, es decir, tú decir que tiene un patrimonio de 5 mil eh, millones de pesos dominicanos, que, ok, una condena de 10, 15, 20 años, en un caso que dura 3, 4 años, que ya ahí está eh, cumpliendo parte del proceso, ok, caíste preso, pero tú vas a vivir como como, como, como, como he visto en, en otros casos, como un rey dentro de la cárcel, pero, llevándote comida, degustando cosas. Que quizás la salida, aunque muchos dicen que hay otros que salen, que tienen su escapada controlada. Yo no puedo decir eso. Yo solamente presumo de, de lo que han dicho porque todavía no se ha comprobado. O yo no me he topado con un preso. Mira, aunque... fulano está preso a tanto a tantos años y míralo ahí donde anda. Yo no lo puedo decir. Y aunque, y aunque el, el dinero, ¿cómo te digo? Y aunque... No vivan como reyes dentro de la cárcel, pero si cumplen cinco años de condena, por ejemplo, seis años, cuando salgan van a tener todo ese dinero a su disposición para vivir como ellos quieren. Bueno, puedan hacer... Y en realidad no es nada y, justo. Y vimos un caso de, del narcotraficante Figueroa Agosto, que le fue despojado muchos de los bienes que, que él tenía. Es decir, es decir, no es imposible, todo se puede hacer, pero en el último caso que vimos... Eh, Solamente fueron despojados 44 millones de pesos eh, eh, en el caso de, de, oh, de, eh, de Víctor Díaz Rúa, pero solamente fue eso. Y para mí, yo entiendo que, que obteniendo esa, esa cantidad de dinero, yo creo que eso fue un vaso de agua que le sacaron al mar. Mira, nosotros claro sí. nosotros como buenos ciudadanos debemos de confiar en la justicia dominicana y de verdad el Ministerio Público está haciendo su trabajo más que ellos, son las personas indicadas para saber si, si el proceso se contaminó, si no se contaminó, si el proceso va, va bien, va mal. Ellos son las personas más indicadas y nosotros como buenos dominicanos debemos de... Debemos detenerle ese, ese, esa esperanza al Ministerio Público, ya lo vemos que tiene muchas personas detenidas, son muchos casos y de verdad que nosotros también necesitamos que lo, los casos, pues aparte de, de apresar las personas y decir tantos millones de pesos que, sean, eh, que esa persona, pues ha tomado de manera ilícita del Estado Dominicano, así como dijo Luis, sean devueltos pero para eso, Luis y amigos televidentes, eso es un, lleva un proceso, porque eso está en un proceso judicial. Y en lo adelante, pues el Ministerio Público, nosotros confiamos en él que va a devolver parte, sino todo, una gran parte, porque se, puede, se estipula que son 4 mil, 5 mil millones, pero aún un juez no ha dicho una sentencia realmente y efectiva de cuántos millones de pesos estas personas de las diferentes entramadas que están detenidas, en, en, en la, entre, entre larva, entre antipulpo, medusa, eh, medusa entre tantas Falcón. que son... Todavía no se ha hecho un arqueo específico de cuántos millones de estas personas pues han defalcado al Estado Dominicano. Así que confiamos en el Ministerio Público, en la cabeza de doña Miriam Germán, nuestra Procuradora General, también de Wilson Camacho, eh, de Jenny Berenice y de todas las personas que de una manera u otra están eh, vinculadas como Ministerio Público en los diferentes casos que están arrojando en República Dominicana. bueno no